¡Hey! ¿Qué hola mis sacerdas? ¿Cómo están? ¿Nenes? Antes que me pregunten dónde está mi pelo, quiero decir que sí, ¡estoy calvo! Bueno, es evidente en esta calva que se ilumina hasta Dios Y es que me tocó el servicio militar en mi país, en Cuba Y es obligatorio, así que no puedo hacer más nada que pasarlo Pero bueno, vayamos al grano En el día de hoy vamos a comentar un nuevo episodio de Caso Cerrado Ya que sé que le gusta este programa, vamos a comentar un episodio llamado La hamburguesa Exótica. <risa> Efecto más bajo para que, para que suene a algo, un caso malo. <risa> Pero bueno, suscríbete y vamos al caso. Él nomás era de hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. No le importa nada, para nada, es para nada. Señora, vivimos para hacer dinero. Nacemos, desarrollamos, estudiamos, trabajamos para hacer dinero, para vivir. ¡Puedo morirnos! Así que si tú no vives para hacer dinero, bueno, vivas un puente yeah. Trata de cambiar Porque también tu bien. manera de comer. ¿Pero bien. te vas a morir así, Luis? Yo estoy bien. Luis, no puedes ni tocarte ni la punta de los pies, Luis. A ver, Luisito, si no llegas a la punta de tus pies, ¿cómo te tratas los zapatos? ¿Cómo te secas tus pies? ¿Cómo te los lavas? Tienes tremenda pesapadas, imagino yo. Esa es una pregunta súper interesante de responder. Mira, a mí me parece que la comida puede ser... Adictiva, igual de adictiva que el cigarrillo, que cualquier droga, puede ser una comida. Es. Nuestro cuerpo es adicto a respirar todo el tiempo hasta durmiendo y los científicos solo dicen, respiremos, es sano. ¿Cómo que es sano? Aquí todos los inmigrantes, todos, todos los camioneros, aquí todo el mundo come esa proteína de los hamburgers. Es la comida número uno de comida rápida. Claro que comida rápida, claro, eh, comida rápida para morir. ¿Cómo, ¿Cómo era la relación íntima entre ustedes? Cuéntame, Luis. Ay, pero doctora Polo, doctora Polito, ¿qué? ¿Qué, qué curiosa tú eres? ¿Qué curiosa tú eres? Bueno, más o menos regular. Mal. Regular. Mal. Al principio, más o menos, fue mucho mejor. <risa> Típica excusa de hombre. No está mal estar por ahí bien. No, no, no, si no está bien, está mal No existe regular en las relaciones Es como cuando tú le preguntas a la muchacha tú estás ahí ah, ah, ah. Bebé, de luna 10 ¿Cuánto me das? Papi, te doy 10 10 patadas por el culo porque fue horrible Dime una cosa, ¿la gordura intervenía sí, En doctora. la relación íntima de ustedes? Sí, doctora Afecta sí, algo, pero no, no como ella dice Ah, por lo menos Luis está reconociendo un poquitico Que ya está afectando un poquitico Bien Luis. Bueno, este, tengo una amiguita trabaja conmigo. ¿Pero qué? <risas> La moza se echó un Ya, ya se lo, disculpe decirle a moza Es humor negro Bueno, es humor gordo Sí, lo sé, estoy funable, arismitigo, pero no importa, la funa no me interesa. Ah, gordito, pero todavía las mujeres ah, sí. me buscan. Bueno, trae esa amiguita. Ah. ¿Cuál amiguita es esa? ¿Ya vas a quitar vino? Visito, eres un crack, yo me considero tu fan mayor. Gordito, pero sabroso. Eh. Dudo eso, pero tu estima me crea una gran confianza en mí. En estos momentos me siento sexy. Vamos a hacerla pasar, Ignacio, a la amiguita. A ver si es amiguita o amigota. Chicos, momento esperado. Viene la amiguita de Luisito. Veamos que es tan buena, joven, interesante o sexy. ¡Está! ¡Ave María, señor. Pero de los qué señores. Es esto? Pero este es Raquel. La madre de las hamburguesas ¡Ay, ah, qué rica! La hamburguesa, obvio. Porque la compañerita Raquel. Para su manatito. No, no, no, no. Pero ¿cuántas Mira, de estas te comías tú, mío? Uy, pero ¿qué has hecho? Eso yo me la como solito. ¿Tú te comes eso solito? ¿Pero cómo? Esa hamburguesa sonona alimenta a 10 personas de una familia en un día entero. Lo ofendía, lo ofendía. Lo ofendía con palabra lo Le decía que era un cochino. A ver, cuerpo de cochino por si no. Vaca, cerdo, también tiene un poquitico Porque si tú comparas el peso de un puerco comparado con el de Luis Equivale, aunque uno es humano y otro es un animal común y corriente De ahí viene la frase, eres común, común cerdo Se esconde <risa> la cocina así como no. un niño llorando no así Así llorando La hamburguesa Comida, pero no importa, igual lloro aunque tenga comida. Y él, sin embargo, tiene un restaurante, tiene hamburguesones y está llorando. Qué triste el capitalismo. Yo lo fui a, consola, a, consola, a, a consolar. consolar, a consolar, a consolar. Y, y esto, ¿viste lo que me hiciste tú? Qué descarada eres, Raquel. Yo lo que eres consolar, ¿eh? Consolar, de consolador, ¿eh? Qué eh, descarada, ¿eh? Lo que no hizo, vaya, ¿eh? CERDA QUE TAMBIÉN ERES También sabroso con toda esa claro, mantequita y toda esta cosa Bien, bien, bien rico que está, está mi gordo ¿no? Y esto... Gordo sabroso Yo... A ver, si tú ves un cerdo de verdad cocinado Y dice uh, qué gordito está Qué grasa Ay, qué sabroso <risa> Rico está. Te lo entiendo y te lo acepto porque igual es comida. Pero una persona que tú lo veas sabrosa eso ya es un fetiche de un problema psicológico de tu parte. Yo no lo miro me, lo, lo de afuera. No. Yo no lo es? miro así. Él Uy, tiene un corazón tan grande y bonito. Tiene unos sentimientos. Es buen hombre. Sí, hasta me oh, ha comprometido, mira, oh, para casarme. Dios, nena, pero mira, pero qué tremendo. Ya no, gordito Sí, claro, tremendo sentimiento, tremendo corazón. Eh, también tiene una, una, una, una, una gran cartera. A ver, no es que tampoco seamos materialistas ni nada, pero esto me suena un poquito de interés. ¿Cómo es el sexo con el gordo? Ay, doctora, a mí me da hasta escalofrío. ¡No me digas! <risa> Uno escalofrío. ¿Sí? ¿Sí? Tan rico. Y a mí me dan unos. ¡Oh, escalofríos! ¡Oh! De las mentiras que me estás diciendo Cuando yo lo, lo miro a ver comer esa, esa, la hamburguesa Mentiroso me, me pone más caliente ¿Te calienta? Oh, sí ¿Ves lo comer la hamburguesa Muy caliente, así me puede comer Ay, oh, Dios mío Mira que la gente se calienta con la cosa más rara Gente, yo me caliento con solamente tres cosas Pecitos ricos Un buen par de chichis Y el calor Porque sí, el calor te calienta Increíble <risa> pasaste Raquel? No ¿De verdad que a tú ver, te pasaste? ¡Traumado! O sea, o sea, ¿qué persona puede estar bien viendo eso? Que sí que la mujer se ve grande, rica, sabrosa Claramente, pero no para una persona normal Sabemos que no son personas normales ustedes, pero... Wow, o sea, wow No, y no les voy a mostrar la parte que se la come completa porque vaya, porque mira, no tengo ganas de cacar cagarme de la risa yo me lo gozo todo, aunque mis manos se van así volando en el aire está así yo me lo gozo todo Claramente porque tienes que tener dos manos para poder abarcar todo lo que son churas de su eso es ¿A quién drama? amas? Sí, sí. Dime, de corazón Yo creo que de corazón ama a la gordita, pero de estómago ama a la otra que lo alimenta Es una decisión complicada porque amas la comida pero amas a las personas yo elegiría a persona. Aunque le diría persona random, X, Y, dame comida. ¡Compláceme! Bueno, fue unos cinco años. Yo traté de. De, de sacar de un hacer, clavo con otro clavo. De hacer una vida con ella, pero. Te verdad, Raquel que todavía me queda sentimiento por ella. ¡Momento dramático del caso! Yo en el lugar de Raquel me sentiría muy ofendida, o sea gordito Te alimento todos los días y me rechazas Y en plan la gotita en plan No me quieras tanto, págame el dinero Dame el 100% de la tienda ¡QUIERO DINERO! Perdóname, ¿qué me estás diciendo aquí? La verdad... La... Tú cállate, que esto entre. A ver Raquel, te lo aclaro Este está diciendo que no le gusta Que le refiere a la gordita que lo quiere Aunque no quiere que coma y lo cuide, de salud ¡Es muy fácil! Pero, Tú no me hagas mi gordobello Mira esa es mi pipa, la de menos es mi pipita que me pone a cosar mi barriguita bueno, Ahí va ella con su juego psicológico. Yo soy el que te hago comer, yo soy quien te hago con plaza ¡Llora! ¡Pero no me estás cuidando! ¿Ustedes son unos gordo, pares de gordos, asquerosos, Y tú, la sortija! So, no vi, te y tú ¡Esta es mi okay. sortija! Y, y, y para que no, no, no... Y ahora se siente ofendida, ojo oh, asquerosos gordos, asquerosos! ¿Y tú no eres la que toma más al gordito? No, ahora son dos gordos asquerosos, que, que, que rápido salen las, las caras de las personas, y deja la sortija, así como si nada, Ay, me, ya, con los con las Yo me voy con las sortijas Me con la sortija, doy media vuelta con las sortijas, me voy y no digo nada Mira, Shhh, me cayó la boca sí, Entre marido y mujer solo es Albert, que Se, se puede de... meter Pero, pero oh, qué bonito Un amor bien grasoso Gracioso Muy grasoso Bueno chicos, esto es todo por el video de hoy Recuerden que dame un like, comentadme si te gustó el video Y si ya está este video aunque espero que, bueno, creo que no vayan ni a visualizaciones. visualizaciones Pero no importa, yo he sido feliz de compartirles mi experiencia viendo este caso cerrado con ustedes Y recuerden, si no cagas te mueres, así que habla bonito de la caga Que es importante Pero bueno, hasta aquí las clases, les mando un fuerte un besito Nos vemos en la próxima, vez. ¡Rico! ¡Mmm!